Señora de Casco, somos rebeldes. Queremos no transformar esta sociedad que no nos gusta nada. Yo creo que una de las cosas más positivas que ha ocurrido en este país en estos últimos 100 años ha sido la creación de un nuevo partido como es Podemos y todas sus confluencias. Gracias. Eh, empezando con el tema, una pregunta. ¿Consideran ustedes... ¿Que estos presupuestos en lo que respecta a educación dan respuesta a las demandas manifestadas por la comunidad educativa? Sinceramente, nosotros consideramos que no. El presupuesto que se presenta no está pensado ni para revertir recortes acumulados, que todos reconocen que han existido, ni para garantizar la equidad del sistema ni para mejorar la calidad de la escuela pública. La partida de educación está muy lejos del nivel de inversión del año 2010, cuyo presupuesto era de casi 3.100 millones de euros. Además, en un contexto en el que existe un compromiso con Bruselas para pasar del 4,07 del producto Interior bruto en 2015 al 3,67% en 2020 asegurando así nuevos recortes que esperemos que con el nuevo gobierno estos compromisos decaigan. Estos presupuestos tampoco cierran la brecha de la segregación, segregación que se da no solo por razones socioeconómicas y de género, sino también por razones de discapacidad y principalmente de discapacidad intelectual. Realidades que según el último informe de PISA ha ido en aumento durante los años de la crisis económica. Concretamente, se ha disminuido en un 2,5% un programa como es el de educación compensatoria y no existen partidas específicas de educación especial y de apoyo a actividades extraescolares. Para la formación del profesorado sigue existiendo un recorte del 60% respecto al 2009. En educación infantil y primaria Reconozco que sube un 3,2% respecto a los presupuestos generales del 2017, pero todavía sigue representando un 16% menos de lo que se invertía en 2009. Con este presupuesto España no está en condiciones de universalizar la etapa 0 tras años ni de abordar todas las necesidades de más y mejores infraestructuras escolares. El programa de educación secundaria y formación profesional observamos que también se ve reducido en 1,9%. La partida de becas y ayudas a estudiantes, por su parte, efectivamente aumenta un 3,4%. Es positivo. Pero el problema, no obstante, y como en más de una ocasión hemos manifestado en esta Cámara, Siguen siendo los criterios y las cuantías, pues las becas de carácter general. Deberían asignarse solo por criterios de renta y no por méritos académicos. En cuanto al programa de enseñanzas universitarias, que también aumenta un 3,7 respecto al ejercicio anterior, pero de nueve, de nuevo supone una disminución del, 12, del 13 respecto al presentado por ustedes mismos en el año 2012. Es un programa, en consecuencia, que no está en condiciones de abordar. Los graves problemas de precariedad y pérdida de empleo tampoco en la universidad pública. El aumento de tasa de reposición no es suficiente porque los puestos perdidos no se recuperan. Según datos de la CRUE, en el transcurso de los años 2008-2015 se perdieron 22.018 puestos de profesional docente e investigador y 4.923 de personal administrativo. Además, y por si esto fuera poco, la presencia de profesorado joven menor de 40 años se ha visto reducido en 11,8 puntos. Si se quiere una universidad realmente pública y gratuita, esto es, sin repagos, se debería liberar fondos o permitir a las comunidades autónomas subir techo de gasto para poder hacer frente financieramente a este objetivo. Por otra parte, estos presupuestos no dan respuesta a la muy deficiente financiación de la UNED. Estos presupuestos, en resumen, siguen revelando una falta de compromiso con la educación de nuestro país y, sobre todo, con la escuela pública. Estos bajos niveles señoría. de inversión sostenidos durante casi una década prolongan y consolidan los viejos problemas estructurales de nuestro modelo y no permiten encarar su resolución. Son, por tanto, unos presupuestos incompatibles con cualquier tipo de pacto político y acuerdo con la comunidad educativa. Mía Esquer, muchas gracias. Gracias,